Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a intentar sacarnos el front en este colchoncito. La verdad es que está un poco jodido por el tema de que hace mucho que no me saco el front, por eso es mejor sacarlo en un colchón. Y la verdad es que la había sacado en colchonetas elásticas, pero claro, en colchonetas elásticas es, es mucho más sencillo. Y bueno, como me he encontrado este colchón, que la verdad es que está mugroso y un poco asqueroso, pues, pues bueno, lo, lo voy a intentar lo que sí, bueno, no sé, no creo que, que lo pueda hacer bien en el césped, como veis ahí. Llevo vaqueros y llevo botas, así que es muy jodido, es muy jodido que, que lo saque ahí. Para hacer el front, lo que hay que hacer es coger un poco de carrerilla, lo importante en el front y en cualquier mortal es coger altura para después girar. Luego ya agrupas todo lo que quieras pero es importante coger altura porque de esa manera te va a salir más fácil. Es importante que en la carrera no pegues un salto porque pierdes todo todo el, todo el impulso que intentes saltar. Y luego intentas hacer el mortal sino que pongas un pie, luego juntes el otro y ya, y ya saltes porque de esa manera te va a dar un impulso, un impulso más grande. Y, y bueno, la verdad es que mejor que lo intentéis en un sitio blandito, porque, porque si lo intentáis directamente en cemento, pues como es lógico, os vais a hacer, os vais a hacer daño. Cuando lleguéis, al, cuando lleguéis uh, al mortal, a hacer el mortal, eh, tengáis eh, el pecho alto, porque si tenéis el pecho bajo, os vais a meter abajo. Entonces hay que meter las manos hacia arriba, eh, como si fuerais a sacar un balón. Pero intentando elevar el cuerpo lo máximo posible, porque si ya desde el principio eh, tenéis el cuerpo bajo, eh, probablemente no subáis a en Mortal. Entonces, aunque giréis mucho, eh, probablemente caigáis de culo. Y esa no, no es la cuestión. Así que lo que tenéis que hacer primero son unas pruebas saltando lo más posible hacia arriba, eh, con el pecho hacia arriba, para después meterte a Mortal. sobre todo decir que esto no es un tutorial ni nada de eso porque para hacer un tutorial hace falta saber y como estáis viendo yo no sé, no, ¿vale?, simplemente estoy intentando volver a retomar el front porque antes lo sacaba y ahora, ahora me sale, no, no, me sale, entonces no es un tutorial sino son los consejos que me estoy dando yo ahora mismo para, para sacarlos según mis experiencias pasadas, ¿vale?, así que... A lo mejor los consejos os sirven para algo o a lo mejor os están entorpeciendo. Así que es un disclaimer de que no hagáis caso a lo que, a lo que os diga o sí. Tampoco es necesario que cojáis mucha carrerilla, porque cuanto más carrerilla cojáis, iréis más rápido, pero, pero luego lo que es el impulso, con tres pasos es suficiente. Pero si veis con mucha carrerilla, al final descontroláis lo, lo que hacéis. Entonces, con tomar tres pasos yo creo que es suficiente para, para dar el mortal. Como veis ahí, lo que hago es avanzar el pie izquierdo y luego ya con el derecho salto. En colchones y colchonetas elásticas es más fácil pillar, pillar el salto porque te da un poquillo de impulso, pero claro, en suelo cambia completamente la cosa. Pero lo importante es que primero cojáis confianza, que pilláis la dinámica y luego ya lo, lo hagáis en otras superficies, claro. Aunque os estoy dando estos consejos, ¿vale? Yo el mortal hace mucho que no lo hago Y entonces las dinámicas ah, No las tengo todavía interiorizadas O bueno, ya se, se me han olvidado un poco Así que Como vosotros Estaré, estaré igual Así que más o menos veis la progresión que, que voy haciendo Como veis, si caéis más o menos de culo de espaldas hacer un colchón no, no os hace daño Lo importante es no poner las manos o algo de eso porque podéis, podéis haceros, podéis haceros daño Y siempre para hacer un mortal tienes que estar concienciado de que lo vas a hacer Si te arrepientes en el último segundo es cuando puedes acabar un poco mal Lo que sí los vaqueros si y la pota se, se nota, la verdad. Con unos pantalones cortos y unas zapatillas deportivas, la verdad es que sería mucho más fácil hacer esto. Y si lo haces con zapatillas deportivas, mejor que, que tengan un poco de amortiguación, porque si son totalmente planas y lo hacéis en el suelo, os vais a hacer, vais a hacer daño. Eh, la recepción también es importante que, que lo caigáis con, con la parte de delante del pie, como si saltaréis de puntillas, ¿vale? porque si ponéis los talones y también la parte de adelante si ponéis toda la planta del pie eso se transmite a, a, al resto de la pierna y os podéis hacer daño en la espalda o en los talones, entonces para amortiguar un poco mejor es mejor si caéis eh, de rodillas Digo, <risa> no, de rodillas no, porque entonces, entonces os matáis es mejor si caéis de puntillas es lo que quería decir un truco para entrenar el front es hacerlo desde, desde más altura porque al hacerlo plano tienes que, que saltar muy alto en cambio si lo haces desde una altura grande tanto el back como el front es más, es más sencillo de hacer lo que sí es opta. si vas a saltar desde una altura que esté, que esté blandita seguro que si vais a algún urban planet o algo de eso eh, tenéis un foso de estos que está bastante blandito con, su, con las esponjas así que así que os va a salir bien bueno lo voy a dejar ahí porque no quiero hacerme no quiero lesionarme más que nada porque pasaba por aquí me encontré el colchón y me he puesto a hacerlo así que nada, lo dejo aquí y ya intentaré irlo mejorando y a ver si me saco algún mortal más a ver, tenía side, tenía back y todo eso, pero joder, es que es jodidísimo. Bueno, por nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.